Nos dimos cuenta que podíamos trabajar en un modelo de negocio donde abarcáramos todos los servicios que tuviera el turismo y íbamos hacia una línea nueva que es lo que tenemos hoy como, como el GDS, lo que son los GDS, donde englobamos todos los servicios turísticos. fuimos al ministerio, nosotros tenemos esto, al principio nos dijeron, no, eso está bien, pero no, no nos hicieron mucho caso, son un grupo de muchachitos locos, después eh, volvimos a empujar, seguimos empujando, insistiendo, insistiendo, y entonces Belín en Habana la que es hoy actual presidenta del, del grupo Viajes Cuba como tal, que es la OSDE de todo lo que es la línea hotelera del, del MinTour, y empezamos con ella. Ella eh, arriesgó, empezamos con ella, ahí desplegamos la plataforma y la plataforma empezó a coger más forma tenía tenía una idea que era a la idea nuestra con la experiencia que íbamos teniendo en este momento y después eh, empezó a coger forma de la realidad, de lo que tú chocabas entonces, de lo que era verdaderamente una experiencia, un circuito. ...de todos los vuelos charter hoy que pasan por las plataformas nuestras... ...por eso es un, una aplicación que estaba incipiente al principio... ...y tuvimos que adaptar mucho a las necesidades reales de los vuelos charter... ...la aplicación de hoteles tuvimos que... ...eso teníamos una idea inicial y tuvimos que aprender mucho, mucho, mucho... ...porque un hotel no es vender una habitación... ...es vender todo lo que tiene alrededor de eso... ...planes, planes asociados a, a las habitaciones, los tipos todo incluidos... si desayuno, eso tiene categorías... ...y fue muy complejo, muy complejo en un comienzo... Los cierres de venta a los hoteles, ¿cómo se hace? Llama, teléfono, cierre de venta, cierre de venta, cierre de venta, por teléfono, se demoran, mandan un correo. esa es la plataforma sería montarlo, ponerlo y decir, cierre de venta en la plataforma y todo el que esté conectado de forma digital tiene cierre de venta. No, no tienes que llamar a nadie, no tienes que perder tiempos de comunicación. Teléfono, el teléfono fijo hoy es uno de los, de los costos más grandes que tienen todas estas agencias que hay aquí en Cuba. pues constantemente llamando, llamando a los hoteles. Tienes disponibilidad, te falta una habitación, tienes una habitación. No, esos todas esas cosas se eliminarían hoy con, con la plataforma digital.